Santo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que su santidad inscriba en el catálogo de los santos a los siguientes beatos. María Francisca de Jesús Rubato. Declaramos y definimos santos a los beatos. Francisca María Mariesu Francisca de Jesús Rubato, María, Rubato Canale, María de Jesús Santo Canale y María Domenica Mantovani. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vemos representantes de las congregaciones de las familias religiosas que pertenecen estos diez nuevos santos que van llevando el incienso entre sus manos para elevarlas como una oración de toda la iglesia y vemos cómo van colocando este incienso en el lado derecho donde han colocado las reliquias de estos nuevos santos. Beatísimo Padre. Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia, le doy las gracias por la declaración hecha por su santidad y le pido humildemente que disponga, que venga redactada la carta apostólica de la canonización realizada. El Santo Padre responde, lo ordenamos, de Cernimus.